Viene? No. Sí, vamos a No tengo. No tengo. No tengo. No No No No No, el 47, 48 Gracias <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <Ay, tose> directamente minuto marcado. que te encima. Gracias. qué han digo que hubiera No, ¿Sí? espera, espera. Sí, es que me han preguntado a ellos que si iban a dar premios que terminaban antes. Sí. No, no, no. Que iba a a fechorías. Ah, no, puedo Tenga... Boquerón, boquerón. Ah, de frente. Ulter. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> no te coño la camiseta, eh. <risa> no, me <risa> de todas. No, no, no. No, no, la No, no, no. a el último clasificado ha sido el equipo 3 que pasa por su diploma con 15 cintas en total. ¿Qué ha el equipo 3? ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué se ha se ¿Daños colaterales? Sí, es verdad, era, era. Era, sí, no. era. era. Sí, no. era, era. Campeón, claro, pero, no pero Si ya he roto el pecho, roto es sí, no, no. la ¿no? Es sí, no. el aire acondicionado no, para no, verano. No tengo no, sí, Aire no, acondicionado no, para ya, verano. ¿No vale el placaje, es que te que tu momento. un reto, un reto, por favor. Un aplauso. El segundo que no ha sido el equipo 1. Ya, poca ¿Ya? la mano? ¿Qué está ¿Qué empoda? ¿Qué ¿Qué empoda? ¿Qué empoda? ¿Qué empoda? ganador de el equipo... no! Wow. no! vamos a no! Tenga una cuenta de Instagram con esto o no? No, no, no, no. no, no, no, no. no, no, grupo lo han hecho. Me no, quedado... no, Me no, no, no, no, eh, ellos, la intervención está bien, pero no han previsto una cosa, que faltaban sí, cinta, -tenía, tenía que haber contigo 8 aros tenían que haber cogido 8 aros, ponerle joder. cinta y decir, ahora estos dos prever que hay mucha gente y que la realimentación que del juego. Es la realimentación del juego de es interesante. Venga, hasta bien el próximo día. Bien. ¡Qué bien, chicos! ¡Repite! ¡Repite! ido un día más en juego motores con Andrés! <risa>